Ah, gente, tengo un problema. ¿En cuál entro? ¿Aquí o aquí? En, en el de las pibitas. <ríe> Ustedes lo han decidido, gente. Yo voy a explorar este lugar. Allá voy. No, oh, ¿qué es esto? Esto es.. Oh, un lavabo para las manos. ¡Oh, la bestia! ¿Qué es esto? ¡Ah, oh, la madre! ¡Ah, oh, la madre! Oh, ¡A la, oh, la madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Ay! Oh, ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Qué ponen estas cosas adentro, weón? ¡Hombre, esta cosa está returbia!